Sí. Eh, Israel, ten la prueba ahí para cuando el Maestro Amado la, la solicite y el café, y el café eh, quiero compartir con ustedes en esta la mañana la algo que pasó ayer en el plano mundial ustedes saben que en Francia se estuvo celebrando la cumbre mundial del clima Sí, no, estuvo, y, el presidente, ¿verdad? sí estuvo el presidente allá y ayer la revista Times, eh, bajo el título El Poder de la Juventud, eh, publicó el anuncio nombrado a la joven activista Creta eh, eh, Thunberg como, bueno, no que era una <ríe> como el personaje del año. ¿Con quién compitió ella? Ella compitió contra Nancy Pelosi. La líder de los demócratas en la Cámara sí. de Estados Unidos. En la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes. Compitió con Donald Trump. ¿Con quién compitió? Compitió con los activistas que están llevando la huelga en Hong Kong. Sí. Eso es por el tema de la capucha. De sí, por el tema de la pidiendo capucha. que utilicen la capucha en la manifestaciones y ellos se están oponiendo a eso. Sí, entonces, eh, esta es una distinción merecida para esta niña que... Salió de la escuela y se puso frente a, a las oficinas mundiales. Es una frequita, es eh, y en el buen término. Y le dijo a los jóvenes, salgamos de las aulas y reclamemos a los mayores eh, el cambio de la contaminación, reclamémoslos a los mayores que nos están acabando con el planeta. La muchachita es una fresquita, de verdad, como tú dices. Pero en cosas positivas. Claro, claro. Es una muchacha que ha llevado la voz y ha llamado la atención al mundo acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Señores, y hay que ver lo que está sucediendo. Este año se van a producir... 37 gigatoneladas de dióxido de carbono, esto en miles de millones de toneladas este año. El planeta tiene una capacidad cercana de acuerdo a lo que es el dióxido de carbono en la atmósfera que siempre ha existido y gracias a ese equilibrio es que nosotros podemos convivir en el planeta a la temperatura promedio de los 15 grados. Sin eso prácticamente fuera imposible, ¿verdad? Eso le ha costado millones de años al planeta llegar a ese equilibrio. Y es menos de un 1%, mucho menos. Y llega prácticamente a 800 gigaligas de toneladas de dióxido de carbono. Pero cuando se producen todos los años, se están produciendo 37 gigaligas de toneladas de dióxido de carbono y aumentando y que tres países sean los responsables del 50% de esas emisiones, llámese Estados Unidos, la China y la India, Responsables esos tres de esos tres países. Y si le agregamos Rusia, ya ustedes saben, responsable del 50% de todas las emisiones de, de dióxido de carbono del mundo. Y el primer país, Estados Unidos, pues... Eh, se salió de los acuerdos a seguir produciendo dióxido de carbono en cantidades abrumadoras. La tierra ya no tiene capacidad para poder este, controlar, disminuir en la misma eh, agresividad con la que se producen tantos dióxidos de carbono. Se han usado tantos residuos fósiles que ya... Eh, por favor eso no eso no va ahí se han usado tantos residuos fósiles y se están usando que la agresividad es tan grande que pasa la capacidad de la tierra de poder eh, eh, eh, asimilarlo con las diferentes formas naturales que tiene como es eh, las plantas el fitoplancton eh, y, y otras medidas sin embargo por la misma avaricia del hombre, pues se sigue produciendo. Miren, ayer pasó un fenómeno en, la, en el plano del comercio mundial del petróleo y fue con la compañía saudí de petróleo, Aranco. Que entró al sistema de la bolsa, solamente vendieron el eh, pusieron a la disposición el 1.5% del costo total del valor de la compañía. Y esto en 10 segundos, amado, en 10 segundos se vendieron todas las acciones que hubo que detenerlo hubo que cerrar, porque ahí hay una serie de robots que, que trabajan eh, automáticamente comprando acciones, vendiendo acciones, uh -huh. y eso fue algo tan extraordinario que esta compañía, que es la más contaminante del mundo, pasó a ser la compañía más costosa del mundo. Se pueden juntar las cinco petroleras, se puede juntar la Shell, la Móvil, todas esas compañías. Y esta compañía la sobrepasó. Su capital se estima en 1.8 billones de Bi dólares. Billones. Billones de dólares. Imagínense... Eh, hablar de esa cifra un millón de millones es eh, eh, eh, ponerle 12-0 no sé, yo no sé escribir eso eso es increíble tú le pones 12-0, le pones 15-0 entonces llega a los billones de dólares 1.8 billones de dólares el valor de esa compañía la compañía más contaminante del mundo sin embargo eso pasó en un momento en que el, el mismo ser humano está reclamando eh, no agredir tanto a la tierra y las nuevas tecnologías están copando también los mercados como son los carros eléctricos, los paneles solares, la sí. batería de litio y una serie de, de artefactos modernos que llevan entonces a, a una vida menos agresiva al planeta así como las energías eólicas, las energías solares, la energía térmica, aprovechando el calentamiento de, lo, de las zonas volcánicas, en fin. Sin embargo, esta compañía truena y rompe todos los récords que hubo que detener, porque máximo 10% es, es lo que se puede permitir en, en esto de bolsas, y eso pasó, fue en segundos. Y esta niña... Eh, Greta Thunberg ha pasado a ser y es ya el personaje del año de acuerdo a esta revista y también ha pasado a ser la vocera principal de los activistas que promulgamos por un, plane por un planeta más vivible, por un respeto a las generaciones eh, presentes y futuras a las generaciones que vienen, por un cuidado también a nuestra casa común porque ya se han identificado los puntos específicos que más dañan el planeta. Y ya sabemos también, de acuerdo a los estudios, de la capacidad de resiliencia del planeta. Ya sabemos también de la capacidad de autogestión de este mismo planeta. Y hasta dónde hemos llegado con 7.000 seres humanos sobre la faz de la Tierra, causando presiones sobre ella, hasta... Los astronautas que están en la, en, en la estación internacional presionan porque son muchos residuos eh, que se tiran, son muchos eh, desechos de naves espaciales que ya andan circundando todo, todo el globo terráqueo. Entonces, eh, en buena hora que se haya elegido a esta niña sueca, una niña que le gusta comer arroz, con, con garbanzo, mm. le gustan oh, los wow. animales, sí, sí, ella wow. es fanática de comer arroz y con garbanzo, le gustan no los animales, allá. tiene dos perros y es una niña común y corriente, eh, solo que eh, es preocupada por lo que está pasando en el planeta y está llevando esto a todo el mundo. Y ojalá que los jóvenes, como ella llama, nosotros los jóvenes somos los responsables de decirle a los mayores el daño que nos han hecho y el daño que le están haciendo al planeta. Por eso necesitamos más jóvenes empeñados en defender a nuestra casa común. Necesitamos más jóvenes conscientes de la necesidad de buscar mecanismos que se adecúen a la, al uso de los recursos que tenemos, pero con responsabilidad a sabiendas que, que detrás de nosotros vienen más y hay que también darle un espacio donde ellos puedan convivir. Hoy nos faltan ríos, hoy nos faltan espacios en las montañas, nos faltan espacios en los mares y se debe casualmente a la forma irresponsable con la que se han usado estos recursos en toda la trayectoria de la vida humana. Es una de las especies más invasivas y en toda la capa evolutiva apenas nosotros representamos algunos segundos Mira, como especie. Yo, yo nunca he pensado, yo nunca he creído en la casualidad. Eh, como dialéctico, yo entiendo que todo es el resultado causa-efecto. Y estas cosas tienen que ver muchas veces con el lugar donde estemos en el momento adecuado. Por ejemplo, yo me pregunto, esta niña, que es una figura mundial, quizás ha hecho un trabajo menos importante que gente que está todavía en el anonimato, que ha hecho mucho más que sí, ella, pero sí, no sí, eso ha sido sí. reconocida eso es cierto, sí. de manera... Sí. Lo único que ella ha tenido la suerte de tener el coraje y la valentía de presentarlo en un cónclave internacional, de hacerlo público, de que las redes sociales, un método, un mecanismo moderno de comunicación inmediata donde, a, que ha convertido al mundo en una aldea global, como lo, el, el ejemplo que puso el presidente eh, Bu, Bukele. O Bukele. Bukele. Bukele sí. eh, indudablemente que eso la ha beneficiado, pero aquí hay gente en el mundo o en cualquier parte del mundo hay gente que ha hecho muchas cosas por, mucho, por mucha gente por muchas otras personas que quizás tienen más importancia que lo que ella hizo pero lógicamente ella tuvo la, impacto, el, el impacto porque estas cosas son emotivas uno dice la razón y el corazón son dos cosas que no pueden estar juntos cuando uno entra el otro sale pero muchas veces lo que consideramos lo que pensamos racionales o muy, o muy racionales a veces piensan más con el corazón que los, que los otros. Y me refiero al hecho de... Yo le preguntaba a Sócrates anoche. ¿Por qué carajo le dieron un Nobel de Literatura a Bob Dylan? Yo no, eso nunca lo voy a entender en mi vida. Bob Dylan, ¿por él, qué? Tiene, él tiene algunos temas que parece que se lo merecía. Está bien, está bien. Pero Joan Manuel tiene temas extraordinarios. No, no, no extraordinario, extraordinario. Entonces... Sí. Mira, bueno. hay, hay más de 3.000 científicos. Dentro de esos tantos miles de científicos hay de ellos que le han dedicado toda su vida Exacto. a la investigación de asuntos medioambientales incluso hoy podemos estar hablando y no sabemos quiénes son, de, de este efecto de dominó hoy podemos estar hablando de calentamiento hoy podemos estar hablando de resiliencia y los daños que hay en el permafrost de los daños que hay en las zonas antárticas y árticas todo eso es gracias a esos científicos es. entre otros temas sin embargo eh, Greta Thunberg ha sido la voz visible la persona visible detrás de todos ellos ¿por qué? porque ella personifica a la juventud moderna como que no nos van a dejar nada necesitamos hacer algo como jóvenes y ese es el mensaje de mañana